Hola mi gente, ¿cómo están mi gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para canal, estamos aquí con mi pana Luis haciendo una arepa. Mira. No, no fue. No me tentes. No, pues mentira. Bueno mi gente, estamos aquí, vamos a hacer unas arepotas. Bueno, no sé. Eh, mira mi pelo 122. 12. Eh. <risa> <risa> Me rompió, mano. <ríe> oh, la cabecita, la cabecita, eh, ay, eh. <ríe> <ríe> <ríe> no, toma. Bueno, bueno, mi gente, entre unos varios días estamos. <ríe> ¿Sabes <risa> Entre unos días vamos para Valencia y vamos a ver las luces. Y vamos a hacer un nuevo video en ese momento. Vamos a hacer un nuevo video diciendo ¿vale? cómo nuestra experiencia por allá. Y vamos a ver qué lo que. Y vamos a ver ¿sí? si Consiguen unas pollitas por ¿vale? ahí. Sí, <risa> bueno mi gente, estamos aquí en... Ya ya lo dije como tres veces. Hermana. ¿no? Bueno, a... hola otra vez. Sí. Hola. Pero cuidado Hola. Hola. Mira, mi gente, Hola. Hola. gente, Hola. Hola. Vamos a hacer Hola. Vamos a hacer 25 flexiones full militar Y, se lo vamos, a, y vamos a ver quién dura más Fuego te cago Nunca me cago ¿Sí? eh, Es que no Tiendete La ah. cosa es La cosa suena. La cosa suena... ¡Babá! ¡Ya bum, ya ¡Breakdance! ya Oxígeno, me desmayo Calle ese viejo leviano <risa> <risa> ¡No un grano! <risa> grano máximo Bueno, estamos aquí en el piso Porque está limpio Con los perros aquí no, abajo ah, en la mesa. ¡Que ya <risa> va me ¡El chocolate! está red! Este video va para María y para Eliana Garceso ¿Qué? <risa> ¿Qué es eso? Dame la <risa> ¡No! no. ¡Falio! <risa> Dame la arepa <risa> ¡Vaya quien come la arepa más rápido! ¡Un! Oh. <risa> ¡Mmm! Oh. ¡Qué va, me va, ve va, va, Reventado baño <ríe> Ya, como rico. Tetilla de simio. No, pues. Ahí se vio cuadrito, ¿qué te pasa? No me ganas, tibias. Tibias, tibias. Ya no te grabas, perdón. Eso va a llegar Eso una... no. Venga, pon la mano. No un cuadro. Si cuál, mano, no es. que no permiso primero. Le decimos permiso primero. Bueno, háganlo que se le la No, mano, es, es simple es que si lo haces te matamos. Si lo haces te matas, dirías. No sé. O cortamos, cortamos y por, por la que te da beso, beso cachetaba file grabamos no, no no todo pero solo damos no, no la parte de la cachetada con idea miente, chicos sin querer pero crees que va a sí, decir yo grabo no si sí, porque pero yo, es que, yo el, canal. el canal es tuyo pero te es que digan No. Yo nunca pierdo no. Sin ver ¿Y qué? ¿Cómo? No, eso no me sale ¿Vas afuera? Mira, ¿Ve? Maldito, bien <risa> la, <típica de> la <risa> <andaña>. <risa> El cuello le suena todo horrible y que <risa> y, y... <risa> se lo hace sin poca, poca, poca, ¿Qué ¿Así practico más Voy. <música> no, sí. es de la <risa> que acá después. Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, ya. <risa> La tres No, sequía. no. La no. <risa> pues, <dale>. <risa> Un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, ya. <risa> ¡No, no. <bro. risa> Mayoría, ay, que ay, yo. Ay, ay, con la zurda. No, ¿Cómo es? As no, así, ¿no? No, sí. Oh, es tu derecha con la zurda? No, yo te lo estaba dando aquí. Sí. Ah, no. Así. Así. así. No sé cómo dar. <ríe> ¡Ah! Que... mira! Así. De a dos. Tengo un grano Pégate Fatality Astrakia máxima A ah, ah, mi dedo oh, Soy Jackie el tripado el... aquí mano. La cámara huye de ti. Maldito. negro, man, Los penes, <risa> viva la revolución penal. <risa> ah, <miren> la... <risa> <risa> ah, mierda, mierda, como dale.